Muy bien, estoy alegando acá de que no se va a editar y yo a los primeros tres segundos ya la regué durísimo. Eh, bueno, pues, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en La Mosca Brigitte y estamos ahora aquí desde el taller de Ediciones Estudiantes. Y entonces, ahora ellos nos van a contar más adelante, pues, una de qué va a Ediciones Estudiantes y la otra es que. Yo creo que nos van a invitar a un revés porque cumplen un añito, ¿no?, de estar aquí este, trabajando duro, y bueno, pues ya más adelante ellos nos dirán cómo está toda la onda. Eh. Antes de que otra cosa, pues en esta ocasión Arturo no está, porque bueno, ya saben que es un, este, un viajero incansable y ahora se encuentra en el DF. Yo la verdad es que lo voy a seguir diciendo de él, porque Ciudad de México me parece muy largo y descomunal y, soy muy codo, prefiero economizar palabras Así es que lo vamos a seguir diciendo de eje ¿no? este, La otra rápida que les quiero comentar Antes ya de pasar acá con la banda de estudiantes Es que estamos armando ya el número 19 De Cultura Errante Y si ustedes quieren pues, colaborar Como siempre lo han hecho eh, Pues manden sus textos Allá al correo de colección Arroba culturaerrante.com y bueno, ya las especificaciones sobre tamaño y todas esas cosas ya no se las doy porque nunca nadie jamás ha hecho caso. En un principio eran solo textos de dos cuartillas y ya sabes que pides tu imágenes y sí. tales píxeles y nunca, así nadie nunca jamás las mandó. dentro y este Bueno, al final ya o se ya el plan llegan textos de 10, 12 cuartillas, ya son ensayos sí. y Imágenes de 4x4 De pixeles, ¿no? Y así como que, bueno, pues ya ¿Qué se le puede hacer, no? Uno, <risa> hay, que, hay que acomodarlos, lugar ¿no? Sí, pues sí, no queda ya de otra Entonces, bueno, pues ya Ustedes manden lo que quieran Que se publique, ya como quieran, pero mándenlo Y ya nosotros vemos Qué podemos hacer con Pues con sus envíos, ¿no? Eh, como siempre, trataremos De que salga algo más o menos eh, Por lo menos que se pueda ver y bien, entonces, bueno, estaba yo diciendo en un principio que cumplen ustedes un año, ¿no? Como emisiones estridentes, y bueno, pues, este, yo me iba a echar todo un raballo acá sobre lo que era, pero la verdad es que casi siempre cuando yo hablo sobre el trabajo de alguien más, quedó muy mal, y entonces eh, decidimos... Sí, no, pero es, es un caos <risa> Entonces, siempre lo mejor es que cada quien hable de su propio trabajo, ¿no? Porque, pues... Luego se echan los, este, los eh, rollos más versados que es Javier Ahumada, nos salió con la onda de que tenía que trabajar y no de una de esas, ya saben, ¿no? salvajadas que yo creo que más bien está crudo y le dijo que a venir, pero bueno, entonces un saludo a la Ahumada que, que nos rechazó en esta ocasión y que se les recordaremos para toda la vida. Este... Oye, pues cuéntanos ahora, o cuéntenos más bien, eh, un poco de ediciones estridentes y como tengo entendido, es como una serie de varios proyectos editoriales que se conjuntaron, ¿no? Imagino que con alguna finalidad y yo creo que ustedes nos dejarán más en claro con qué finalidad, ¿no? Mm -hmm. Entonces te paso acá el, el aplatejo. Que era lo que quieran. Lo que quieran. Eh, bueno... Pues, hola, yo soy, yo soy Rulo, ella es Abril eh, Nosotros dos y otro amigo, que es Mario, M de armario tenemos este taller, o llevamos este taller, que es... se llama Roto Este, aquí también hemos hecho varias cosas o, o nos hemos reunido con, con los demás de Ediciones Estridentes eh, Bueno, por ahí luego de repente se confunde mucho que... que se cree que Ediciones Estridentes es una editorial o un sello editorial que, bueno, en realidad como tal eh, Ediciones Estudiantes nunca ha editado nada o sea, <risa> más bien es un colectivo o una comunidad ¿De, es, de, edito, de editores o de editoriales este... Eh, y dentro de ella estamos nosotros eh, como, como roto, roto Ediciones y así mismo hay varios otros proyectos eh, el que es una revista de cómic, está Marginalia, que es un proyecto editorial enfocado sobre todo a la poesía emergente, eh, La Máquina Infernal, que es también una editorial dedicada a la poesía, pero sobre todo está trabajando eh, como poesía e ilustración, ellos están más metidos como en el libro de una forma artesanal y también con investigaciones de eh, personas que están escribiendo poesía en lenguas maternas y haciendo como las traducciones. Nini, que es la revista como de crítica y arte, y que tienen un proyecto paralelo que se llama Cólera, que es con el proyecto donde publican lo que no pueden publicar en Nini, porque Nini es una revista que tiene un patrocinio de IBEC, y entonces este, Cólera es un proyecto paralelo, roto, que somos nosotros. Eh, y Guaya Galope, que es un fanzine, él es un fanzine de ilustración eh, y cada número tiene un ilustrador diferente. Y cada número también está, bueno, cada ilustrador está también encargado de interpretar la figura del Yacalope, que es como un conejo con cuernos de. Bueno, en realidad ya cada quien lo interpreta <risa> a, su modo. a su modo, ¿no? Es el Yacalope salvaje. Y. Y W Ediciones, que es de Joan Vázquez, un ilustrador que también hace sus publicaciones, él comenzó en España y se unió con nosotros hace como menos de un año. Y eso es lo que son los proyectos de ediciones históricas. Eso. Eso. Y bueno, eh, a excepción de pocos de los, de los proyectos que mencionó Auril, eh, muchos de, de, de estos proyectos eh, buscamos. Eh, gestionar nuestros propios eh, nuestra producción y, y o sea, de manera de, de, de, de crearla de crear el contenido este, o colaborar con autores este cómo decirlo pues emergentes y, y llevarlo hasta hasta la, hasta la venta ¿no? hasta hasta pero pasando por todo el proceso de, de impresión, encuadernación todo de manera, pues, no casera, ya no podríamos decir que esto es casero porque ya, ya también este, tenemos nuestros... nos hemos ido estableciendo como, como talleres o, o, o, o estudios ¿no? de, de diseño de, o editoriales ¿no? este, y pues, o sea, vaya, tenemos ya, ya en un año, digamos que hace un año cuando nos juntamos, pues, eh, la, la, lo que hizo que comenzáramos a juntarnos era precisamente tener cada quien nuestros proyectos, que apenas estaban como, medio empezando, vaya, Nini, pues ya, ya llevaba carrera, pero, pero igual, este, tampoco, eh, o sea, había otros proyectos que igual ya, ya llevaban un poco de haber empezado, pero, este, pues todos estábamos como jalando por, por cuentas propias, ¿no? Y digamos que lo que hizo que nos juntáramos fue precisamente este, tener como más peso eh, y pues jalar como, como todos en un, en un mismo sentido este para, pues para participar en bazares, este... La distribución y bueno. El problema es, eterno de la distribución. ¿no? El problema de la distribución, que sí es, eso es lo que nos da la torre, porque pues ninguno de nosotros realmente se ha enfocado en eso, ¿no? O sea, todos pues, somos como más bien este, eh, productores, pero no. no Falla el marketing. Falla el marketing, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí mismo hemos ido como aprendiendo este, sobre la marcha y eso es este, básicamente qué es lo que... Vale, el aparatejo, es que ahora trajimos el equipo pequeño y tenemos que andarnos tornando en la cosa esta, en la que se quede. Este, oye, bueno, esto, y creo que una de las características principales, digamos, eh, de ediciones estudiantes es que están muy como en el rollo de hágalo usted mismo, ¿no? o sea, como que todos hacen sus propias ediciones, desde o sea, que tienen que ver en todo el proceso, ¿no? desde la concepción misma, digamos, de la, de la publicación hasta que ya está físicamente presente. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, bueno, sí, se podría decir que sí, esa es una de las cosas que caracterizan a, a, al trabajo que ustedes realizan. Pues... pues Pues, sí, o sea, hay como dentro de las características está el hacerlo nosotros mismos Y también como otra de las características es que, eh, pues sí, al ser un colectivo de colectivos Sí hay como un, somos como un grupo grande, ¿no? Un colectivo de quizás, o sea, ya todas las personas involucradas en el proyecto Quizás somos como más de 12, ¿no? Entonces, este, y pues hay ilustradores, hay gente que escribe poesía, entonces sí hay como un contenido que se, que se genera desde, como digamos, desde el, desde el grupo, pero también este, una parte importante es como la colaboración, porque varios de los proyectos este, pues son a partir de que reciben colaboraciones en cada número, ¿no? entonces es como ese grupo que, que sí está produciendo siempre también un material para ser publicado y las colaboraciones que también siempre están como abiertas. Esa es una de las características Oye, pero, este... Bueno, este, quédatelo ya y yo aquí sí, <risa> Ahí luego sí, el momento de la, de la onda, onda y... O lo dejamos en medio y Sí, lo dejamos en medio y nada Nos acercamos Exacto, no, sí capta, sí capta Capta bien Este... ¿qué ve? Ah, bueno, pero... O sea, ¿cómo te diré? Digamos, tienen... O sea, hay personas que se dedican, digamos, a... La, en sí a la edición del texto entonces como tú dices que son ilustradores y todo, pero cada uno trabaja como en, un, en su proyecto propio o como que de repente oye este, échame la mano acá este, colabora sí. y todo, las dos cosas ¿Las dos? <risa> sí o sea eh, por ejemplo nosotros con con la, con la este aparato que tenemos hace como seis meses que es la duplicadora risográfica este ya hemos que parece una duplicadora <risa> que parece una fotocopiadora pero pero no, pero no es un sistema muy, muy diferente este, pero bueno pues, ya, eso es muy, muy, no, pues, sería muy técnico por no hablar de qué es pero eh, básicamente eh, permite hacer una producción desde muy corta hasta muy larga eh, de acuerdo al tipo de inversión que tú puedas hacer para producirla ¿no? o sea, de repente tú dices bueno, pues quiero imprimir nada más 30 libros y puedes hacerlo ¿no? con una muy buena calidad este, y rápido y, y este y, y bueno ya es muy económico eh, a diferencia de, por ejemplo, sistemas más industriales que son como... de que tengas que hacer una inversión muy fuerte desde el principio y para que sea rentable tengas que producir hacer mucho. grandes volúmenes, ¿no? Hacer grandes volúmenes. A nosotros, pues, lo que... lo que también esto eh, funciona con, con, con, con lo que precisamente ya hablamos, que es la distribución, pues, es el hecho de que nosotros no producimos tanto porque... pues, no... Consideramos que sea bueno estar almacenando tanto material, ¿no? Este, entonces, pues vamos produciendo y la verdad es que no tenemos real, como mucho problema en, en llegar al punto de que, digamos, bueno, esto fue un éxito y lo volvemos a imprimir, ¿no? Otro 50 y así. Eh, Pero las colaboraciones... Y las colaboraciones, sí, bueno, y las colaboraciones ya como técnicas en este sentido... Es, desde que sí ya han venido algunos amigos de Ediciones Estudiantes a imprimir aquí también, como Joan, por ejemplo, que ya ha impreso un par de veces, o una vez, una vez. Un par de veces. Un par de veces. Pero en sí, o sea, es que la colaboración, el, el, como sí en algunos proyectos que tenemos, es más importante. O sea, por ejemplo, el insomnio solo, solo se genera si, si hay un número suficiente de colaboradores, ¿no? Y cada quien tiene que mandar una historieta que gira en torno a al tema que está como escondido, como digamos, como atmosférico dentro de la revista, entonces se reciben las colaboraciones y eso genera la revista. No hay un único contenido, sino un contenido diverso, igual en la Ninis, ¿no? O sea, las colaboraciones son lo que arman la revista, ¿no? Pero que no, puedan haber... ¿no? O sea, ellos ellos tienen como, sí tienen un eje temático en cada, en cada publicación y de hecho hay un eje total también en la propuesta de la revista al año, ¿no? Como anual, anualmente se tratan ciertos temas y se, van, y se van generando. Entonces, por ejemplo, tenemos ilustradores como Mario, que está involucrado así en varios proyectos, ¿no? O sea, ha publicado en el Insomnio, ha hecho ilustración para la Nini y también tiene su propio proyecto y está publicando con nosotros, ¿no? Eh, también está Joan, que es este, él hace también sus propias publicaciones y está dentro del colectivo de ediciones estudiantes, y a partir de hace unos meses él también es el encargado del diseño de la Nini entonces como que hay una red de colaboración eh, en la producción que pues sí yo creo que es enriquecedora en un sentido también porque como empezamos haciendo cosas que no de las que no estamos seguros cómo funcionan sino más bien cómo vamos como dios nos da a entender así <risa> si es que hay dios entonces este <risa> Ahora nos vamos a meter en de que sí. de no, la existencia. No, no, no, no, no pero, pero entonces, eh, cuando nos juntamos, empezó a haber como, no sé, también como, digamos consejos que nos íbamos dando como unos a otros, ¿no? Así, no, pues de repente yo cozo con esto, tú haces con esto, o necesito una ilustración para esto, o necesito un texto para esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Erandi, que es editora de La Nini, hizo la corrección de estilo para la carta de presentación de Insomnio, ¿no? Entonces sí nos apoyamos como bastante en ese sentido, y hay también, por ejemplo, el Giacalope es de un ilustrador, entonces también se han estado invitando como la red de amigos de la chica que lleva el proyecto, que es Ana Gómez y Javier Arjona, son los dos que llevan este proyecto, entonces ellos van invitando a sus amigos a colaborar y de alguna forma eso hace que el proyecto esté vivo, no o sea, las colaboraciones que van recibiendo. Eh, por ejemplo, esta publicación que sacamos eh, es una colaboración con la librería Argonautas, es como un proyecto que estamos haciendo de recuperación como de textos a partir de la colección que tiene Marduk, que es genial, así libros muy particulares. Entonces retomamos ciertos textos que creemos que todavía que tiene sentido poner en circulación o que a veces se ponen en circulación y, y ya son carísimos de conseguir porque son los autores... Entonces, esta, esta la hicimos o sea una colaboración con Marduk que es el librero y es su colección ¿no? y, y él está como inmerso en esto. La propuesta de diseño que se hizo acá en Roto y las ilustraciones son de M, no entonces ya hay como una red. De alguna forma Marduk también es una persona que ha estado muy cerca del proyecto como apoyándonos como ediciones estridentes y así se van tejiendo pues, otras redes de colaboración, el catálogo que sacamos de Daniel Berman, ¿no? que también fue así como bueno, él hace ilustración Tenía esta necesidad de sacar un corte, digamos, de todo el trabajo que ha hecho. Entonces, el, con él este, en conjunto elaboramos esta publicación, ¿no? Entonces, así se van tejiendo como las redes de colaboración. De colaboración, sí. Oye, la eterna lucha esta para... De, de, de, y así es eterna, ¿no? es, Desde que se empezó a publicar algo, es hacer que sobrevivan las publicaciones. ¿no? Eh, yo me acuerdo que un amigo en, en un lado, hace muchos años, años? Diego, ya de... De un poco de desesperación y otro porque a usted le gustaba mucho el quiebre. Entonces él había, él había creado que este, un poema a un peso. ¿no? Entonces se ponía en la calle y, y vendía su publicación de un poema y un por un peso. ¿no? Y parece que iba bastante bien. Pero bueno, ya, ya, eso, o sea, es más fácil este, sobrevivir a una publicación de una hoja ¿no? a, a tener que mantener una publicación de más de 10 páginas que es este. Terrible, y como alguna vez también lo comentamos, como Miguel, que bueno, es artista plástico. Y estábamos entrevistando a otros artistas plásticos o acá sea, en la galería, eh, y uno decía, como en tono de broma, pero que es real, y dice: Es que yo soy artista, no sé vender, no sé hacer absolutamente nada, ¿no? Y se ve que piden facturas o cosas así, yo no sé absolutamente nada, ni de contabilidad, ni de marketing, ni de nada, ¿no? Entonces, para ustedes, por ejemplo, tan difícil ha sido. Esta parte, la parte, pues como ya lo has dicho, tanto de la distribución como de hacerte sobreviva la publicación. No, pues básicamente... O sea, me no, no tranquilo. No, te digo. no, pues justamente lo que, eh, como lo dice Abril, eh, se ha creado una red eh, precisamente en contracorriente el año pasado... Eh, pues nos vinculamos con, con algunas editoriales de otros lados, del DF, de, de Morelia y este, entonces pues resultó que después también nos invitaron a ir al DF, nos invitaron a, a Morelia hace poco fuimos a Oaxaca y entonces eh, en esas idas y venidas llevamos cosas, traemos cosas, entonces eh, porque sucede algo muy similar en otras partes ¿no? el problema de la distribución entonces pues ya es como también ahorrarse un gasto de enviar no porque luego tampoco es como que estas publicaciones este puedan absorber ese tipo de gastos no entonces un envío de un paquete pues ya te sale como sí, o se te va eh, sí. buena parte de la ganancia ¿no? entonces este ese tipo de cosas y qué más pues sí o sea <risa> Básicamente... Eh, si sobrevive o no sobrevive Exacto Más. Todavía estamos... Es que también es como muy pronto para saber, poder saber si vamos a... O sea, si, si podremos decir que sobrevivimos o no, porque... O sea, llevamos un año en esto Y a partir de... O sea, lo que sí hemos podido como... Ir observando son como los procesos que estamos llevando ¿no? más que sí como las conclusiones porque todavía estamos en el proceso ¿no? estamos produciendo aún y haciendo experimentos con estas redes pero a partir por ejemplo de Contracorriente que, se, que empezamos como a ver esta red, al menos este, nacional que hay de producción de publicaciones independientes y de alguna forma saber que todos tienen como los mismos retos o los mismos problemas, estén en donde estén o sea la gente que está en el DF tiene los mismos problemas de distribución eh, pues ese diálogo ha permitido que es como una cosa muy parecida como al mercado no sé, como al tianguis, ¿no? Eh, que llevas tus productos y de repente es como que, oye, pues si, te, si yo me llevo 10 de tus publicaciones y, y yo y tú te llevas 10 de las mías ¿no? entonces de alguna forma eso permite que eh, se vaya armando una red entre todos estos puntos eh, y entonces este... Casi es como venta de mano en mano, muchas de las cosas como la distribución que llevamos, ¿no? O sea, si estas personas que conocemos se llevan 10 libros y los muestran en alguna plática de café o en alguna presentación que tienen o algo así, así es como se va distribuyendo y de la misma forma nosotros distribuimos publicaciones de otros lados. Eh, por otro lado, también hay una cosa que nos ayuda mucho que son los festivales o los encuentros, que o sea, a partir del que nosotros generamos el año pasado en octubre, hemos asistido a cuatro en otros estados, ¿no? Entonces eso también permite que otras personas conozcan las publicaciones y, y sobre todo es ahí donde la gente se acerca a preguntar cómo están hechas, quiénes son. Entonces, este, y además, eh, esas mismas personas que estaban publicando te, te dan consejos, ¿no? Así como están estas librerías que no cobran tanta comisión, porque las comisiones también son como importantes cuando pones las publicaciones en algún lugar. Otra cosa es que pues como las publicaciones independientes no son en sí un, eh, una cosa que la gente vaya a buscar a las librerías, entonces también es como si lo llevas a una librería que, que tengan como esta conciencia de que pues tienen que ofrecerlas como novedades porque la gente no va a ir a llegar a preguntar por un título de nosotros porque probablemente no lo conozca todavía, ¿no? Sí, claro, eso leo por ejemplo en las cadenas grandes, en las cadenas de librerías grandes, muchas veces ni siquiera te reciben ¿no? o sea, llegas tú ahí a ofrecer ahí tu, tus cosas y la verdad es que pues su negocio es otro y entonces como tú dices yo creo que en este caso es más bien función como para librerías pequeñas o como para librerías donde el librero es una persona más o menos este, consciente de la necesidad que hay también de mostrar otras publicaciones además de los, de los grandes autores eh, yo creo que por lo menos en Calapa más o menos hay este espacios, ¿no? Para, sí, para hay una clase. cultura importante de libreros aquí en Calapa. Sale, hoy este, hacemos nuestra pausa de 30 horas, de 30 horas, ya, ¿eh? de la media hora y vamos a este, poner uno de nuestros acostumbrados rondones y en lo que eso sucede, yo creo que eh, Miguel se ha hecho un paneo aquí al área de trabajo y a ver si luego hablamos un poco de, pues de lo que está ahí en el pequeño muro y un poco también del del Reven de la semana próxima, ¿no? que va a estar bueno al parecer. Bueno, yo he visto algunas de las publicaciones y se antoja irse a dar una vuelta, ¿no? Sí. Entonces, como ves? Hacemos una pausa de unos cinco minutillos y volvemos aquí con esta banda de ediciones de no, no, no. Black, black, black, Dumb, Dumb, Dumb, Dumb, Bueno, muy bien. Luego de este rolón, sigan ¿Buena? poniéndose la cuerda. Este, luego de este rolón que acabamos de escuchar, regresamos aquí a la mosca y este ¿qué es? de las niñas creen. Este, me voy a parar un poco también para, para que se vea el poste. Bueno, ahorita lo enseñamos. Ya eh, llegó también M de armario que lo acabamos de entrevistar hace mucho. Y entonces, como les comentaba yo, este es el.. Ay. O sea, aquí hasta el nombre lo dice. ¿no? Bueno, este, este es el póster del evento de la semana que viene que, que nos da el ¿eh? primer aniversario de Ediciones de Estudiantes. Yo ya se me quedé clavado en me la impresión de estar yo empezando a hablar de otra cosa que no era. Bueno, entonces, este creo que sí nos quedamos en que de eso íbamos a hablar. Del aniversario. Ajá, hablamos del aniversario y este, a ver. Cuéntenos un poco de cómo va el asunto y qué eventos va a haber y qué onda. Pues, eh, pues ¿qué quieres <risa> Pues lo de la fiesta que ya es la próxima semana. Pues, en teoría, eh, queríamos hacer un drink and drop, que es como, como estas especies de llanos en donde la gente dibuja y vive. Mientras se van proyectando como imágenes y, y así. Eh, y de hecho esa idea se le ocurrió a Ana, una de las chicas que tiene de yacalope. Y a partir de esa idea ya empezamos como a fumar más y más, más cosas eh, entonces, pues sí, va a ser como un pretexto para... ¿Para video? No, pues también como para festejar que nos estamos encontrando y que estamos haciendo muchas más redes y cosas así y que se va de, de, de sonar en una fiesta. No seas tímido, di que para mi bebé bueno, sí, ah, lo, demás pero... es, lo demás es accesorio no, Sí, lo demás viene para el... <risa> este y Pues sí, pues es la próxima semana, entonces todos están invitados Toda la gente quiere dibujar y pues ya, yeah, va a ser como moderna Es eh, sí. sábado, pero vamos sí. a tener tres presentaciones durante la semana como ah, para sí. de para, ir para, tener, candela, para, ir. para tener motivo para festejar, el lunes hay una presentación de Marginalia, aquí en la librería Ergonotas. Es más bien una lectura de poesía, creo que van a tener siete poetas invitados. Pero es en el otro, ¿no? No, es aquí, en el de Juan Soto, sí. Lo de Marginalia es el Ah, es en el otro, bueno. bueno. Entonces, ahí te puedes evitar, por favor. Y lo de Marginalia es... Eh. Es en el de Juan Soto. No, es en el libro de no, pues está allá abajo. Bueno. <ríe> y... <ríe> Hay un cheque en el Facebook. ¿no? <ríe> el miércoles es la presentación de la niña en la moderna y el viernes es la presentación de Roto, que son nosotros ¿sí, tres. Sí. Eh, eh. Aquí, ese sí, es aquí abajo, en Juan Soto. Y entonces ya el sábado es la fiesta donde se cierra. El reventón. Va uh -huh. bueno, a haber, también invitamos a casi todos los ilustradores eh, que conocemos, todos están invitados a ir a dibujar y si sí vamos a llevar hojas, pintura, lápices para que la gente esté dibujando y vamos a hacer tendederos para que la gente pueda estar viendo lo que se está dibujando. También todos los dibujos van a estar en venta, como que una parte o sea, sí es celebrar que llevamos un año autopublicando, colaborando y haciendo difusión. Pero por otro lado, también queremos empezar a organizar el segundo encuentro editorial como el que hicimos el año pasado, y como ya sabemos todo lo que implica, una parte de esto es como empezar a hacer un cochinito para los gastos que requerimos cuando hacemos el encuentro. Entonces, este, pues ojalá puedan ir a apoyarnos y a divertirse dibujando y bebiendo. De hecho, también va a haber una, una máquina de retratos, que básicamente están? va a ser para Echas tu, tu moneda Tu monedita o billetito <risa> Y en 5 minutos sale tu retrato Con ¿no? alguna técnica de dibujo Unos los picatías Un pajarito, no sé qué Está en la venta de un DJ set DJ set, impulso Oye, ¿y todos estos eventos tienen algún costo o en sí? No, es un Bueno, libre y gratuito libre y gratuita, eso, muy bien. Eh, oye, bueno, ya que estás, que lo mencionaste hace rato, entonces también como que ya están preparando otra vez el encuentro de, de, de editoriales. El año pasado estuvo bastante bueno, ¿no? Bastante concurrido. Yo fui, casi, yo fui todos los días, sí, casi te iba a decir, pero no, super, fui a todos. Y es, los días, <risa> sí, sí, fue tres. Y este año me imagino que ya, además, ya con toda la experiencia y todo y pues como siempre que se realiza un primer evento hay mucha gente que va como escéptica y no o se ve bien y seguro ahora después de que pasó ese ya mucha banda como que incluso se anotó, ¿no? Seguramente o se va a anotar a, a asistir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta onda? A ver, cuéntanos un poquito, ¿no? También, ¿no? Este, no sueltes toda la sopa para que después no tengamos pretextos y llamar no otro programa. <risa> pues sí, de hecho, este, eh, digamos, a raíz de... Eh, de toda la, la, la serie de, de, de, de, de amistades que, que logramos ahí, este, conocimos a más gente eh, cuando nos invitaron a, a participar en, otro, en ese tipo de eventos en otros lados como el de Morelia, en el DF, en Oaxaca y seguramente, digo, todavía no lo hemos armado pero seguramente muchos de, de, de ahí estarán acá participando este y pues yo creo que o sea en términos básicos serán también presentaciones y digo, algo le tendríamos que cambiar también ¿Alg alguna alguna <risa> cosa estamos tramando también pero... también sí, ah, sí sí sí debe haber cambios pero sí sí les pongo no este pero sí, eso básicamente <ríe> Ahora que Muy bien Ya no Como me clavé Me acá en sí, clave, sí, sí, clave, sí. la tarántula Oye, ¿no, no, ¿no nos gustaron bien todas las, las publicaciones? Sí. A ver si nos puedes Como mostrar algunas y, y más o menos Este, que nos comenten como de qué van También porque, pues luego entonces, <coughs> Aunque aunque lo nuden Nos eh, ven mucha banda Sobre todo en España y todo esto ¿Verdad? Y este... Y pues por ahí igual, no sé, sabe algo, uno nunca sabe. Pues también hacemos el video de España. Nunca sabes, ahí está. ¿Qué tal que ahora ganas más este... Bueno, a ver... El, este, ¿Cómo se dice? Suscriptores. Sí, marido, de alguna forma. Pues... A ver, Les empezamos enseñando, es que... Estas las trago maletitas. Bueno, es que ahorita... <risa> <como de verse. risa> <risa> Lo que tenemos en el taller, por ejemplo, bueno, a ver, les vamos a enseñar la cólera. La revista de Danini viene en tres pliegos. Como les decíamos, son artículos en torno al tema que, sí, pues que es, es una revista plegable. También. Es una revista plegable, sí, como un periodiquito. Sí. Entonces, este. Es un pliego revistero. <risa> Entonces, esta es la onda de, de la cólera. Ah, esta es uno de nuestros favoritos. Hay momentos para recitar poesía y hay momentos para boxear. Eh, bueno, este es el proyecto alterno, el que sacaron con contenido que no podían publicar en la revista Nini, que es la que sí está financiada por el Ibec. Nosotros también creemos que, o sea, hay una cosa, por ejemplo, a veces preguntan así como, ay, pero la niña es, ¿qué tan independiente es si está financiada, no? Y para nosotros, o sea, es, la independencia también radica en la autonomía, ¿no? Y es, es ahí donde, donde también es una característica de ediciones estridentes. Y hace este rato nos negaron el hashish y ahí está la prueba de que sí había chocolate. <risa> Oye, es que sabes qué, no, tú la frustrando y, y ahorita me dices, es que antes de que se, porque se me va mucho el avión también, ha sido durísimo, eh, y ¿dónde la banda puede conseguir, por ejemplo, la revista, digamos, aquí en Jalapa o en algunos otros lugares eh, físicamente las publicaciones, pues no una en específico? Pues, eh, si están en Jalapa pueden conseguir nuestras publicaciones eh, en la librería Argonautas y en la librería Hyperion. Son las dos eh, librerías que nos están distribuyendo. Eh, y si están en otros lados, bueno, también hacemos envíos. O sea, si nos escriben por Facebook o nos escriben al correo de hola, arroba de Tridentes, este, sí, Ahí pueden también, podemos ponernos de acuerdo, así si les interesa alguna publicación y les hacemos los envíos. Eh, en Toluca nos distribuye un espacio independiente que se llama El Nido, Refugio para Emergencias este, visuales. visuales. Eh, en Guadalajara estamos en una librería que se llama Impronta, que no conocemos físicamente, pero que se ven fotos muy bonitas. <risa> entonces, este, en el DF eh, están algunas publicaciones... Ah, bueno, en el DF vamos a participar en mayo en, en un evento que está organizando Radio UNAM, que se llama Los Otros Libros, entonces vamos a estar ahí en el WhatsApp. Eh, también estamos en ¿dónde más? ah en Morelia en Morelia nos pueden encontrar con los chicos de Fuxines y Fox. Fuxines Fuxines y en dónde más Entonces, dónde más así fuera así fuera de Jalapa básicamente en esos lugares pero pues aquí cuando hay bazares de repente sí aparecemos uno que otro cuando no están caros, porque luego que están... que no les llegamos, ¿no? O sea, no nos llegamos, ya se no nos no, no sale rentable. De hecho, es de lo que más disfrutamos de repente, venderlos de mano en mano ah, porque pues, conoces quien se lo lleva, ¿no? Y se lo lleva tú conoce. <risa> sí, de hecho, ahorita este, nos invitaron para una eh, pequeña mesa de, de como de bazar ahí en la Facultad de Artes porque está dentro de un encuentro de artes visuales eh, por parte de la Facultad de Artes Visuales Igual, y Plásticas de la, Toluca. De Toluca. Ajá, Entonces sí, sí. Eh, la idea es que se van a hacer como pequeñas mesas eh, como de venta, pero a fin de cuentas es solo para, para toquear y para ver qué está pasando con, con, con las publicaciones de allá. Y, con, y, de y de acá. Creo que hoy vas tú a estar por ahí, ¿no? Y ah. Miguel va a tocar hoy en el evento. <risa> <risa> sí. Saliendo de aquí, ¿no? se va a vender verdura y luego este, a tocar porque pues, le toca hacer un poco de todo, porque si no la, la economía falla. Oye, ¿y esto en, en, en, en internet tienen algunas publicaciones? ¿Suben algunas en línea o es todo así como, como solo impreso, físicamente? No, no ¿Okay? queima. <risa> no, pues este, que se sí, que dé. Pues no, no, no esas no. son como de promoción y ah, ya, ya, ya. Eh, Nos basamos eh, en eh, internet como para divulgar nada más Solo como en medio de... Oye y esto, ¿no? Sí, ¿no? pasan por ahí las formas de contacto Ya sea la general, y las particulares O sea, la de estridentes Y la de pues algunas que se sepan, ¿no? Para también, pues porque hay la banda Y se puede conectar y ver de los eventos Sí, pues como para... Para más práctico, pueden entrar a Facebook a Ediciones Estridentes Y ahí están Y ahí pueden ver a varios de los... Ustedes o pueden enlazar a varios Pero... O sea, como las direcciones de Facebook, no Pues fácil. es, revista Nini eh, Marginal Ediciones Juan eh, Yacalope, Producto Ediciones la, eh, la, la Máquina Infernal Insomnio Insomnio Comics Strips de de todos en la página web de ustedes Sí, sí ahí, ahí están y los Es como donde se vacía de todas formas toda la información Orale, De los pequeños salió. proyectos Vale, sí. pues, la, la página web es edicionesestudiantes.mx Órale, vale, pues entonces queda Hacemos la sí, sí, bueno. Invitación, ¿no? Para la siguiente Semana eh, ya bueno, yo ya <risa> Aquí en pantalla Va a aparecer Muy bien <risa> con la supereditora que tenemos aquí que te va a aparecer, el, onda? toda la información ¿Sin <risas> este, ya se me olvidó que estaba diciendo ah bueno entonces la otra semana es, es el revés ¿no? y entonces vamos a volver a machacarlo de la invitación porque luego si la banda que nos ve son como yo que todo se me olvida este, pues que le queda muy presente ¿no? que es la, la otra semana hay varios eventos de, de presentaciones lecturas, música y sobre todo alcohol, ¿no? Para toda ya, la banda Ah, el, el, el, el dibujo, el dibujo lleven sus este, cositas de Bambi, se <risa> <risa> cenicienta numerado que <risa> para, que, para que sea más fácil. ¿no? De, ¿no? Que, que, más fácil. No hay, que no haya discriminación mal, para, libra, los que, que so para los que no sabemos dibujar. Este, bueno, todos repítenos ¿no? Ya para, para pasarnos a retirar en ¿no? los lugares todo este Es el lunes 9 de mayo en la librería Argonautas de... ¿Cómo se llama eso? La calle la que subo La, la calle, calle que es, que, es sí. la que... Miguel Palacio, que Palacio, que Palacios, Palacios es. Es. Miguel, Palacio. Miguel Palacios eh, a las 7 de la tarde o de la noche y ah, sí. el miércoles en, la, en el Barra Moderna también a las 7 de la noche que es miércoles 11 uh -huh. eh, y el viernes 13 el de mayo eh, Aquí en Juan Soto 17, en la librería de Argonautas, está abajo de, del taller. Eh, roto Ediciones eh, presenta o presentamos eh, lo, los las publicaciones que hemos hecho hasta ahorita. Y el sábado es la fiesta, este, no sé si a partir de alguna hora en específico, las las, a partir de seis. las 6. Y hasta qué hora. Eh, Empieza temprano por, por la serie de actividades que va a haber, pero es... Este, es entrada libre y gratuita eh, en el barrio moderno. Eso, muy bien. <ríe> es como una sí, mañana. El... Sí, exactamente. No, Siguen el nero mágico. Ser el... Ahí, ¿Cómo, tan, tan ¿cómo tal, se muestran? Órale, pues qué chido. Bueno, yo creo que por ahora ha sido suficiente, ¿no? Sobre todo porque este. Lo importante es que vayan al evento, ¿no? Sí. Más que otra cosa y digamos, estaremos ahí al pendiente. Yo creo que nos vamos a dar una vuelta y todos los días a hacer algunas grabaciones locochonas pues sí, y ojalá ojalá hasta sí. a, a poner mi monedita para la caricatura, ¿no? Uh -huh. Y que se pueda indignar toda la... Un billetito. Un billetito. Un billetito tengo uno de 20 pesos, okay. de 20 mil, no, pero no me gustan las monedas Sí, sí, sí. Okay. pesan mucho en el pantalón ¿no? sí. Bueno, bien. pues este fue el programa del día de hoy Muchas gracias a la banda que nos recibió aquí amablemente Con un cafecito y un drink para desayunar Porque pues, siempre le pueden empezar el día con la proteína básica <risa> Y entonces nos pues, vamos a la otra semana Mañana tenemos con Atenea, ¿verdad? Exacto, mañana vamos a estar con Atenea Que nos este, va a recibir también en su estudio para ver su chamba y bueno esta vez fue de estudiantes pero a ver si después hacemos uno casi que por publicación no estaría chido también conocer este, más a profundidad cada una de las publicaciones que ustedes hacen y sobre todo que la conozca la banda no porque pues, este, de eso se trata no sale pues muchas gracias nos vemos gracias. entonces chido